de Elio Roca. Cantante argentino. Elio Roca es un cantante argentino cuyo nombre verdadero es Roberto Orlando Bracone Macei Ali. Hace su álbum debut bella bionda Karina en 1965. Es conocido por los singles. Deseo ser tu amor. Te necesito tanto. Amor. Y Yo Quiero Dibujarte, además de cantar también se ha, ha grabado como actor en varias películas argentinas. Debutó a los 7 años de edad cantando en el programa televisivo Ronda Infantil, desde niño cantaba y jugaba al fútbol. En 1962 viajó a Buenos Aires para jugar en el club de fútbol Ferrocarril Oeste. Tuvo problemas con un dirigente del club y se volvió al Chaco antes de jugar en primera. En 1965, a los 21 años, volvió a Buenos Aires como cantante para un par de simples con relativo éxito. Al año siguiente, 1966, la compañía discográfica Polydor lanzó el disco El Mundo de Elías Roca, donde grabó Nadie me puede juzgar el amor y las versiones en español de las canciones extraños en la noche y el amor, que tuvieron mucho éxito. Hizo numerosas presentaciones en televisión. En 1967 viajó a Europa en 15 meses, recorrió importantes programas de televisión como Tour of the Point en Londres, y Noches del Sábado, en España. Participó en el Noveno festival internacional de la canción de Penny Dorm, España, donde tuvo un tercer puesto en la canción Siempre te amaré. La canción vencedora fue entre los dos, interpretada por Tony Yara y Bettina que no era la favorita del público. También participaron Rafael, Jaime Morrey, Ana Quiro, Rosa Morena, Michael, Paula Rivas y Los Cuatro Rods. El grabó el vídeo de siempre de para el programa de televisión Casino Phyllis de Juan Carlos Mareco. En 1970 ganó el primer premio en el Festival de Punta del Este, Uruguay con una canción de su autoría, Cuando el amor se da. Luego consiguió el primer premio en el festival, en la edición de la canción de Canal 13 de Buenos Aires, con una canción suya, Sembrino paz y amor por los caminos. Ese mismo año, 1980, grabó canciones muy exitosas como El Triste. Como deseo ser tu amor y otra vez junto a ti En noviembre de 1980, empezó la filmación de su primera película como protagonista, Vamos a soñar con el amor, que se estrenó en abril de 1971 con gran éxito. Participó en la de la telenovela venezolana Una Muchacha Llamada Milagros, el tema central de otra telenovela venezolana, Gisela, El Contigo y Aquí, en la producción venezolana Peregrina, de la escritora Delia Fallo, con Rebeca González y José Bardina como protagonistas. En esta telenovela interpretaba el tema central. Durante el desarrollo de la exitosa colombiana de la colombiana Ventila Fea, su escritor Fernando Gaitán mencionó a Roca diciendo, para enamorarse hay que escuchar a Elio Roca. Cierto día llegó a un canal de televisión argentina a hacer un casting sin saber que esto le daría un vuelco a su vida. Luego tuvo su propio programa de televisión, el show de Lloroca por el canal 9 Argentino, el cual se pasaba de lunes a viernes de 13 a las 14 horas, y el que no solo presentaba otras figuras, sino también por lanzar sus éxitos. En un momento de su vida se dedicó a hacer política en su tierra natal, intentando ser gobernador de la provincia del Chaco, lo cual no tuvo buenos resultados. En septiembre de 1961 trabajó al lado de director del programa Casino en dos especiales llamados Israel de Día e Israel de Noche, donde se destacan aspectos importantes de la vida nocturna no no y los principales sitios turísticos de Jerusalén. Entre 1965 y 1966, ello Roca trabajó en tres fotomodelas bajo la dirección de María Espinosa. Quiero dibujarte contigo y aquí y te necesito tanto amor. En 1992 grabó el disco de bebés de Mil Amores. Otros éxitos. Noche de Satén Blanco San Francisco quisiera dibujarte. Fue candidato a vicegobernador de Chaco en las elecciones de 1995 por el Frente Justicialista de Unidad Popular acompañando a Florencio Pérez. 8 para un disco de chamames. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.